El Consejo de Ministros, como decía, ha aprobado esta mañana el anteproyecto de ley de medidas de prevención y de lucha contra el fraude fiscal. Incumplir estas obligaciones fiscales supone restar recursos al estado del bienestar en cosas tan importantes como blindar la salud de nuestros conciudadanos. El año pasado esta lucha permitió recaudar 15.715 millones de euros, lo que supuso un 4,1% más que el año anterior. Especialmente, el control se ha reforzado sobre elevados patrimonios y sobre las grandes multinacionales digitales. De hecho, el último año cerrado, la Agencia Tributaria liquidó deuda a grandes patrimonios por 608 millones más, lo que implica un 75% adicional del que se recaudó en el año 2018. Se prohíbe el, el denominado software de doble uso que se utiliza por parte de las grandes compañías para hacer una doble contabilidad. Se trata de programas informáticos que permiten, de hecho, la manipulación de esta contabilidad y decirles, por ejemplo, que en los últimos cinco años se han regularizado más de 1.500 millones de actuaciones contra este tipo de software. Esto significa que es muy importante incrementar el control sobre este área. Para evitar este fraude, el anteproyecto justo obliga a que los sistemas informáticos de estos procesos contables se ajusten a criterios, a requisitos que garantizan accesibilidad de los registros, en segundo lugar, trazabilidad, entre otros aspectos que son importantes. Se habilita la posibilidad de someterlo a certificación y se establece un régimen de sanción específico para aquellos que fabrican estos dispositivos o para los que lo tienen en su posesión sin la adecuada certificación. También otra de las medidas que se enfocan a prevenir el fraude de estos nuevos usos tecnológicos tiene que ver con el mayor control de las llamadas criptomonedas. El objetivo es tener información sobre la tenencia y las operaciones que re se realizan con estas monedas virtuales tanto las que sitúan en el territorio nacional como las que se encuentran fuera de España. Se afecta, evidentemente, a contribuyentes españoles. De esta forma, hay que informar de manera obligatoria sobre saldos y titulares de estas monedas y también de las operaciones que se realizan con la misma, ya sea adquisición, transmisión, cobros o pago con este instrumento. En tercer lugar, otra de las medidas importantes es la que tiene que ver con la limitación del pago en efectivo para determinadas actividades económicas que se reduce de 2.500, que se contempla en la legislación actual, a 1.000 euros. Quiero aclarar que este paso, este límite que se establece en 1.000 euros, se hace para operaciones que se realizan entre profesionales o entre empresarios, por tanto, son 2.500 las operaciones que están permitidas entre particulares. El objetivo del Gobierno, de forma progresiva, es ir disminuyendo estas cuantías y, por tanto, de manera paulatina, bajando a su mínima expresión los pagos en efectivo para combatir la economía sumergida y, sobre todo, para buscar la trazabilidad de las operaciones financieras, un elemento especialmente importante en nuestro país. Se reduce también de 15.000 a 10.000 el límite para particulares con domicilio fiscal fuera de nuestro territorio, fuera de España. En cuarto lugar, el anteproyecto contempla la provisión por ley de las llamadas amnistías fiscales. Como saben, es una eh, eh, línea que se contemplaba en el acuerdo programático que suscribió este Gobierno progresista, en donde se establecía claramente que se acabó con perdonar a incumplidores, como hicieron los gobiernos anteriores. Se acabó beneficiar, por tanto, con amnistías fiscales a los evasores, normalmente grandes fortunas, grandes patrimonios, creando agravios comparativos con millones de españoles que sí cumplen de forma disciplinada con sus obligaciones fiscales. Por tanto, los ciudadanos tienen que conocer que el Estado no se va a rendir ni va a buscar atajos en la lucha contra este fraude fiscal. También se contempla la actualización y la ampliación del concepto paraíso fiscal en línea con los criterios que marca la Unión Europea y la propia OCDE. Esto implica que países con, o territorios con baja o nula eh, tributación se incorporarán eh, también como jurisdicciones no cooperantes. Es decir, que incorporaremos a esta lista a aquellos países que no realicen el intercambio de información efectivo con España, de manera que se perjudica la lucha contra esta evasión fiscal. En cuarto lugar, el anteproyecto también amplía la, la llamada lista de deudores tributarios. Recuerdan que la ley anterior contemplaba el millón de euros como umbral de deuda, a partir de la cual se aparecía en esta lista. Pues bien, a raíz de la entrada en vigor de esta ley, disminuimos este umbral a 600.000 euros con el objetivo de promover y agilizar el pago de esta deuda. También en este apartado se incorporarán como deudores principales a los responsables solidarios, que en muchas ocasiones son los verdaderos causantes de la morosidad con el Departamento de Hacienda. Y, por último y en quinto lugar, quiero referirme también a la transposición de la directiva incorporando algunas de las medidas tratadas en el llamado programa BEPS de lucha contra la erosión de bases imponibles de la OCDE. Se recogen en esta legislación española elementos de transparencia eh, a nivel fiscal internacional que garantiza que las empresas que trasladen sus activos desde España, por ejemplo, hacia otro país, tributen aquí por las plusvalías que se generan o por las plusvalías que se mantengan latentes. Es una medida que refuerza y amplía estos elementos de prevención y de combate en las prácticas de ilusión fiscal que practican algunas internacionales. Estimamos que todas estas medidas que se contemplan en el proyecto de ley eh, podrían generar en torno a 800 millones de euros adicionales en un solo ejercicio contable. En cualquier caso, esto no es lo más importante, lo fundamental es que lancemos la tolerancia cero en este tipo de prácticas irregulares, porque luchar contra este fraude fiscal es defender a trabajadores, a autónomos, a empresas que sí cumplen de forma disciplinada con estas obligaciones tributarias.